Para, yo tengo que decirte, la verdad que sos un orgullo Te quiero felicitar por ese Vélez, por todo lo que estás haciendo La verdad que es... ¿Cómo estás viviendo este momento increíble? Con mucha alegría, con mucho orgullo también, porque al final está bueno enorgullecerse de lo que uno hizo, que llevó tanto esfuerzo, tanto laburo, ¿viste? Mejor sí. la gente lo que recibe es la pieza terminada, un disco, un show, pero detrás de eso, ustedes lo saben, sí. hay muchísimo laburo, años. no solo mío, es de muchísima gente, y toda una construcción de mucho tiempo, eh, de muchos años, sí, y sí. de pronto poder hacer un concierto tan épico, gracias a la gente, por supuesto, por sí. te, vivir eso, tener la posibilidad artística de hacer algo así. Eh, como persona ya te modifica, ya estoy totalmente atravesada por por, por esa experiencia. Sí. Por todo esto, que al final son las canciones las que me trajeron hasta acá. Este disco que estoy presentando hoy. Sí, la canción eh, ayer, la impresionante, la con la frase de Moria, la verdad que yo me encantó, es me encantó. ¿Quiénes son? Muy Sans? divertida quedó. Y ella, ella tan copada. ¿Quiénes son? O sea, no, no, se podía, no se podía hacer un disco pop, sí. realmente pop, sí. sin Moria. Esto es así. ¿Y cómo surgió, Lali? Contame cómo surgió esa idea. Bueno, en el estudio, viste, que siempre uno está ahí. Hay días que estás más inspirado, días que no. Sí. Y... Con mi productor Mauro y con Tincho, con quien escribo las canciones, teníamos hace mucho ganas de incorporar cosas de Moria, pero porque la tenemos en nuestro vocabulario cotidiano. Todo, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos. Sí, sí, che, sí. te enteraste de lo de pero quiénes somos, son, por favor. Estamos todo el día así. <risa> eh, y, y la citamos muchísimo a Moria. Sí, sí, sí. Y en esas citadas fue como, che, ¿deberíamos usar el concepto de Moria quiénes son? para hacer una canción que se cague de risa del, del heitismo sí, y de todas esas sí. cosas. Eh, yo la amo, me llevo muy bien con ella personalmente y le pude preguntar. No sabía que me iba a contestar y ella me contestó lo que está en la canción que así arranca con su audio real de WhatsApp que me dice, "Ay mi amor, placer, placer, ataciones, <risa> todo entonces en siempre en tu voz, <risa> reina", me dice. Sí, no, sí, increíble, no, sí, Increíble, increíble. No, no te genial. juro que se ve. aparte eso es lo que me gusta, una me reina, gusta todo tu estilo musical, todos los, los temas totalmente desde de, de disciplina, qué sé yo, soy, to todas canciones que se, se volvieron clásicos. ¿Viste? Es impresionante poder cuando algo te sucede. Bueno, eh, porque yo creo que eh, al final cual, cualquier hecho artístico que realmente se la banque y que sea valiente y que busque, no sé, ser disruptivo dentro sí. de su género, de su forma, eh, al final siempre deja una huellita, ¿viste? Sí. Eh, uno no lo hace directamente con esa intención, pero sí tuve la intención muy concreta de, de hacer algo que sentía que no había, o por lo menos dentro sí, de mi propio repertorio obvio. también. Como y se y que los realmente jóvenes que se identifiquen, el... ¿viste? Me parece que yo yo la verdad que sí, no tengo Sí, poder memoria. hablar de un montón de temas de manera más relajada, ¿viste? El sexo, de lo vincular. Tal es un cual. disco que, que pasea por muchos temas que la verdad que, bueno, siento que inspiran cierta libertad o cierta sensación de como de empoderamiento ponele o por lo menos yo los escribo. Es que muchísimo, Lali, vos pensás que, que nosotros en la Argentina no que, teníamos. Que se recibe? No teníamos eso. Hace años siempre mirábamos, les digo, las artistas internacionales. Bueno, yo como, como fan del pop, sí. como fan del pop siempre mis gurú, mis gurúes se dice o gurú, han sido Miranda, por ejemplo. Y siento Ay, que sí. ellos en sus momentos sí. de tantos sí. años de música siempre fueron los disruptivos y los que las letras siempre iban por otro lado, o eran más vivas, más cancheras, más no sé sí. qué. Y de pronto, claro, con eh, esos ídolos eh. uno siempre espera lograr una pieza así alguna vez. Claro. Y yo siento que en este quinto álbum hay algo de esa búsqueda que está logrado, que es, es esto que hablamos, ¿no? Como de realmente hacer algo que no se parezca a otra cosa y que tenga ese valor, ¿no? ¿Y te esperabas eso, Lali? Contame con, con los años de construcción artística, porque vos has hecho de todo. ¿Esperabas que te suceda algo así? Digo, cuando yo me imagino verte en un estadio lleno con, digo, miles de personas aplaudiéndote, cantando tus canciones, me imagino que debe ser muy fuerte. Uno puede soñar, pero creo, no sé si superó tus expectativas... Sí, no, no, no, no hay, no hay ningún sueño, no hay, yo, me, yo me he guiado por la intuición y por los sueños toda la vida, imagínate sí. que yo de niña no tenía ningún tipo de, de posibilidad de pensar siquiera... Eh, vivir del, del arte o bueno empecé muy chiquita pero digo se fue transformando en algo posible pero siempre es como una ilusión nadie piensa yo voy a hacer un estadio claro. no esta cosa de si querés poder yo no creo tanto yo soy yo laburo todos los días me levanto laburo hago lo mío disfruto trato de hacer cosas mejores todo el tiempo o de evolucionar dentro de lo que puedo y que, y que eso genuinamente traiga un vélez o un resultado tan enorme es lo emocionante no, no solo el hecho de ilusionarse sí. o de pensar lo que pase que también es lindo, pero sino como todo el, el mientras tanto de trabajo es lo que creo que lo hace más emocionante a ese logro, ¿no? Sí. Para mí lo del Vélez no fue solo el hecho egoico de ay, toda esta gente me vino a ver a mí, sino son todos estos años de mucho laburo, de Exacto. una construcción para que esto quizá me pasara y me pasó, entonces eh, tiene como una, eh, una emoción así muy, muy, muy peculiar, muy importante. Sí, y también te convertiste en una generadora de sueños. Porque imagino las miles de niñas o niños y niñas que estaban en esos estadios mirándote, soñando, que quizás en algún momento convertirse en vos, ¿no? Tener esa posibilidad. La verdad que es muy inspirador lo que hiciste. Eh, Guido. Lali, felicitaciones. Voy a hacer lo que todo el mundo en Twitter quiere hacer. Lali, Hola. te amamos. Te amamos. Porque es una cosa de locos. Eh, y hay una comunidad y hay mucha gente, muchos chicos, chicas que te siguen. Y bueno, justamente se van a conocer la, las nominaciones a los Gardel. ¿Cuánto te importan los premios? Porque bueno, vos sí. bueno, estás nominada justamente, pero todo el mundo dice Lali es la diva, el ícono del pop. Sí. A Lali, ¿cuánto le importa no estar o estar no en una ni... entrega de premios? Eh, no, yo espero que este disco, no sé si este disco llegue a ser tan pop como Muchachos de, de la Mosca. De la yo no sé si estoy llegando a ese pop, <risa> digamos. Eh, pero son nuestros premios, yo soy muy respetuosa siempre, lo he sido con los premios Gardel. Sobre todo, me, me, re, me recuerdo eh, realmente dándole mucha importancia a nuestra... Diciéndolo públicamente, quiero decir, como la, la importancia que merece nuestro premio. Sigo pensando de esa manera, al final una nominación, eh, uno en el momento puede decir como... Che, qué, ra, qué raro esto, pero es raro, bueno, sí. es lo que se vota. Y eso no es nunca definitorio en términos artísticos. Yo estoy muy claro. copado con la música que estoy haciendo, eh, con el género que elijo eh, de música para hacer... Y después estará quien lo considera o no, al final es súper subjetivo, es como es, ra, es rari el mundo premios, qué no sé tal, yo. Claro. te toca lo disfrutar y cuando no te quejas. Y para eso estamos. Sí, para para me para para que encantó esa la definición. La Cuando te toca, pedir que con no, no quisiste le mando un beso muy grande, la desde acá. A la, la conezca china le voy a pedir a que, que me haga una remera, no hay té. Viva el pop, Capiz, viva el pop. ¿Te costó siguiendo en esa línea? Porque siempre está como ese mito de que las discográficas les piden fits reggaetón, que quieren que las carreras vayan por ahí porque el reggaetón es lo más escuchado. ¿Te costó, te pasó de recibir esa presión y te costó? ¡Chau, Después hablamos, después hablamos que están los amigos Venga, de Los Cuarenta. Vengan, acérquense. Gracias. Ahora salgo. Gracias. Gracias. Gracias.